Hola, mi nombre es Miriam y soy cofundadora de la empresa Rugpier. Somos especialistas en rugby, tanto en equipaciones como en material de entrenamiento y trabajamos para España y el resto de Europa. Eh, nosotros eh, llevamos en el mundo del rugby eh, 15, más de 15 años, pero con todo el tema del COVID, pues el mundo del deporte está muy parado, está muy parado todos estos meses, ahora ya está reactivando un poco, así que en abril y mayo tuvimos que tomar una determinación a ver qué hacíamos y empezamos a trabajar con nuestras fábricas en la homologación de telas especializadas en el tema de mascarillas, mascarillas eh, homologadas. Eh, así que ahora estamos haciendo, eh, aparte de todo el tema del rugby, eh, mascarillas personalizadas para empresas. En ese momento eh, necesitábamos una ayuda, un impulso y conocimos el programa Digitalizate. Eh, este programa nos ha permitido pues, eh, generar una web, unas, eh, un SEO, un SEM eh, para este tema en concreto, para nuestras mascarillas. Y, y bueno, como este proyecto había que presentarlo a la Diputación y demás, contactamos con la COE Valladolid, en concreto con Arancha García, y ella fue la que nos ha realmente ayudado a presentar la documentación y en tiempo, en forma, con lo cual, eh, bueno, la verdad es que muy agradecidos y, y bueno, y esperando recibir esta subvención. Ahora ya está todo presentado y demás. Sí que es verdad que todo la COE Valladolid, en este caso, nos ha agilizado los trámites y ya muchas veces te, te puedes perder en, en, en el limbo de los trucos, ¿Vale? Así que bueno, pues muchas gracias, os animamos a, a que nos sigáis en Rugbier y en nuestras nuestrasmascarillaspersonalizadas.eu, si necesitáis algo, aquí estamos. Muchas gracias.